¿Quieres encontrar todas las novedades y eventos de interés de los proyectos europeos? Olvídate de navegar por Internet sin encontrar resultados. Toda la información en una misma web. Aquí encontrarás programas y oportunidades de financiación, actividad en materia de proyectos europeos o premios otorgados en temas relacionados con Europa. Ahorra tiempo accediendo a la información sobre redes y agencias ejecutivas europeas, formularios modelo y descubre los puntos nacionales de contacto. Sin esperas, sin búsquedas, sin registros, a tan solo un clic. Todo esto y mucho más vas a encontrar en navarreneuropa.eu.